Bueno, creo que las cartas funcionan así. Algunas clases requieren como inteligencia y muchos puntos de habilidad como los archimagos. Algunos no, pero solo muchos puntos de habilidad como cruzado o paladín y arcipreste y tal vez berserker. Algunos disparan tienen suerte como trabajo de ladrón. Algunos no tienen puntos de habilidad o estadísticas de inteligencia requeridas como aventureros. Caballero Dragon Sword requiere alta inteligencia y muchos puntos de habilidad. Mago normal de inteligencia alta y puntos de habilidad medios. Y todas tus habilidades están en tu tarjeta. Solo la clase de aventurero no tiene habilidades propias y tiene habilidades de clase superior. Tu tarjeta muestra cuántos monstruos has matado. Cuántas habilidades y puntos de habilidad tienes. Cuánto es tu nivel y cuánto subiste de nivel. Y pones tu descripción en la tarjeta como color de cabello, ojos, peso, altura y nombre. Cuanto subes de nivel tus habilidades se vuelven más fáciles y complejas en el uso? Creo que sí. Solo las habilidades basadas en la suerte pueden ser operativas en el nivel 1 aunque si tienes mucha suerte. Y necesitas sacar la tarjeta para que puedas comenzar como aventurero, el talento en ti mismo mostrará con cuántos puntos de habilidad comienzas. Y tus estadísticas de nivel 1 se mostrarán. Y puedes cambiar de clase. Y no puedes tener las habilidades que tenías, pero creo que ahorras puntos de habilidad y tu nivel. Usted y cualquiera pueden usar su tarjeta para darle nuevas habilidades a partir de la tarjeta al seleccionar con el dedo la habilidad disponible en la tarjeta. Creo que así es como funciona. Y usa puntos de habilidad para obtener nuevas habilidades, algunos tienen más puntos para algunas habilidades, algunos requieren menos puntos de habilidad para algunas habilidades.